hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a un mercado de madrid al mercado de las águilas a ver un show cooking de zámpate del mundo así que allá vamos ¿Eh? Aquí estamos en el show Cooking que hace Amanda de Zampa del Mundo. Vamos a comer piña salada con salsa brava Juana Madrid de sabor mango. Entonces el mango con la piña va muy bien y empezamos con una entrada tropical. Muy tropical y muy exótica. Después vamos a tomar un ceviche con la salsa brava Juana Madrid de cilantro. Claro, como lleva el cilantro en la salsa, no hace falta más que lima, cebolla y pescado. Lo sacamos y aquí lleva, digamos que no hay que poner ni ají, ni cilantro ni nada, porque lo lleva ya todo la salsa. Y después vamos a hacer una pizza con la salsa de abajo. Juan bueno, original? Hay pues mmm, ¿Niveles, de niveles de picante y cada uno el nivel de picante que elija. Y esperamos que os guste. Vamos a ir dando la vuelta a la piña. Eh, sí, yo creo que no, ya está. Es que la necesitaría de más. La otra media está grabando. Pero... La otra media está grabando y nos va a contar que son bueno. salsas sin gluten, etc. Exacto, esta salsa, no esta sino la original, es una salsa brava de toda la vida de bar. La hacían nuestros familiares, en el bar que empezó en 1963, en la calle Alcalá, en Madrid. Y bueno, tenía mucha aceptación, nos dimos cuenta que tenía mucha aceptación, que venía mucha gente de muchas zonas a tomar esas patatas bravas, que era con lo que más se acompañaba. Y bueno, decidimos que por qué no podíamos, podía tomar unas bravas alguien que fuera interesante, unas bravas en casa, ¿verdad? Porque no hay, no hay salsa brava. Eh, envasada o no había salsa para envasada que de verdad tuviera una calidad como esta. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues envasarla, regularla en picantes para tener tres niveles de picante y además, además de tener tres niveles de picante, pues como hay muchas personas intolerantes al gluten, la hemos quitado el gluten, no lleva gluten, ni gluten ni lactosa. Es una salsa totalmente pues, natural, no lleva ningún elemento artificial ni para mezclar, ni para ni para, eso, para mantener mezclada ni para conservarse, simplemente se envasa al en vacío y ya está. Entonces es una salsa que merece mucho la pena por eso, porque es muy natural, muy natural. Eh, a pesar de ello tiene bastante caducidad. Nosotros la envasamos con 7 meses de caducidad. Podría tener más. Yo siempre digo que la salsa la envasábamos en el bar, en una botella normal sin hacerle procesado de esterilización ni nada de esto. Y ya la hemos tomado dos años después y estaba perfecto. Ok. Bueno, una vez abierta dura un mes seguro en el frigorífico, si no más. Yo diría que más. Nosotros lo etiquetamos como un mes, con cuatro semanas, pero dura más. Lo más que le puede pasar es que tienda a ponerse un poquito espesa o, o en la parte de arriba, como no lleva eso, ningún mezclador ni nada, tienda a resecarse. Cuando uno hace una receta en casa, siempre, al final es un viso. Entonces se limpia un poquito antes de guardar y queda perfecto entonces como somos muy atrevidos además de esta que es la original pues lo que os he explicado tenemos la de curry mango que es esta y tenemos por allí una de trufa y miel esta otra que es una base de brava pero con curry mango base de brava con trufa y miel y hay otra más que es la que está por aquí que lleva cilantro y chile cerrado entonces con una misma base conseguimos sabores muy muy diferentes esta pica bastante, sí. Esta lleva un chile, un chile que no es de los más picantes del mundo, pero sí que en la escala Scoville está bastante ¿Estamos trabajando? No, esta lleva cilantro y es el chile. está bastante picante. ¿Cilantro que no pique No tenemos. Oye, a ver... ya Sí, les voy echando ya la salsa. Sí, ya tenemos. el Tenemos gente que la salsa... Realmente es totalmente natural en cuanto a que los ingredientes son naturales. El mango es mango. El mango real, no es aroma de mango ni nada de esto, es mango. Y eso se nota. Hola amigos, estamos aquí con el gerente del mercado y nos va a contar muchas cosas. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, pues este es el último mercado que se construyó dentro de los mercados municipales y bueno pues en estos últimos años nos hemos actualizado o ha venido un supermercado y es puramente y típicamente un mercado de abasto. Esto quiere decir que no tiene muchos restaurantes. Y es todo de alimentación. Nos dedicamos a dar servicio a nuestros clientes, con lo cual en, nuestro, en nuestra web de Mercado 47, en el Mercado de las Águilas, tenemos servicio de entrega a domicilio. Y bueno, pues como nos dedicamos a la comida sana, entendemos que los que, que cada vez queremos comer mejor sano, y por eso hacemos eh, cocina con blogueros, con cocineros profesionales, pues, y con material sobre todo del propio mercado, porque entendemos que los precios. Lo preci profesionales del propio mercado son los que dan el mejor género, la preparación, no tiene nada que ver a cómo la pueden coger en los centros comerciales, que ya viene normalmente preparada. Y bueno, pues eh, hacemos barrio y poco más le puedo contar, simplemente que les invitamos a que vengan ya que lo comprueben por ustedes mismos, que al final del cabo son los que mantienen vivo este tipo de, de negocios. Pues muchas gracias. A ustedes. Ahí está, Amanda haciendo el ceviche. Hola, buenas tardes. ¿Quieren probar? Lima y, y cebolla morada. Sí. Es piña con, Hola, con esta que es con más. Y todo lo demás que lleva el ceviche ¿Le gusta vaya en nuestra salsa. Ah, bueno, le voy a poner un poco de cilantro. Una lubina fresca del mercado. ...apoyando los mercados municipales y el producto. Y cuéntanos la salsa de cilantro. Bueno, la salsa de cilantro es una locura. Es una locura mía, total. Mía y de la otra parte de Juana Madrid, que nos encanta México. Y decidimos que teníamos que hacer una salsa brava, pero mexicana. Entonces, a partir de ahí empezamos a probar con distintos ingredientes. Entre ellos, los últimos, los definitivos, que son cilantro y chile serrano, que es un chile que es picante, no excesivamente picante, vamos, no está de los más altos en la escala Scoville, pero sí que es un chile picante y es, es bastante, vamos, se utiliza bastante en México. Entonces, lo, este chile, estos chiles en concreto los compramos a un productor en Valencia, él, él es el que nos sirve y... Nada, es un chile autóctono de allí en México, entonces le da un toque muy especial a la salsa. Por ejemplo, eh, las demás salsas llevan vinagre, están, le hemos añadido zumo de limón para darle todavía un toque más, más fuerte y más eso, ese ácido del limón que es un poco diferente. Lo probó ya, ¿verdad? ¿Nadie más quiere probar? Ahí, está bueno, ¿verdad? Lleva. Espina con salsa, espina con salsa, brazo, con mango y culo. Bueno, pues, vamos a hablar un poco de, de qué nos dedicamos. Estamos dentro del mercado de las Islas nosotros. nosotros somos un puesto de charcutería con cena de gustación. en el cual. Pues puedes probar diferentes productos como los que ves por aquí, tenemos pues, quesos nacionales e internacionales. Nos dedicamos también a hacer algún tipo de queso diferente, productos diferentes para que la gente no se aburra siempre de los mismos tipos de quesos que, que solemos ver habitualmente. Aparte de eso pues, nos dedicamos mucho al embutido ibérico, a cocinas de león que usar degustar como yo te decía antes, zona de ahumados, salazones, productos hechos en la gran mayoría por nosotros y luego tenéis por la zona de, de la barra que podéis degustar pues, vinos, cosas, cualquier producto de lo que tenéis en el mostrado y lo podéis tomar directamente en la, en la barra y lo que queremos con estas pequeñas iniciativas como lo que tenemos hoy del show cooking es promocionar y mover un poco los mercados, atraer un público más joven que por hoy no, no conseguimos atraer, por lo que sea porque nos hemos quedado un poco más descuidados o sea, nos hemos despistado más a la de mover este tipo de negocios, entonces lo que queremos es un poco promocionar este tipo de, de mercados, que la gente vuelva a venir al mercado, Vamos a ir en directo los sábados. Vamos a hacer cosas diferentes para, para mover un poquito más el mercado. Pues muchas gracias. A ti, por todo. Gracias a ti. En la siguiente ponemos menos. ¿Sí? Vale, bueno, bueno me digas. Piña, si quieren probar ¿Sí? Esta es piña con esta salsa y, y la salsa de cilantro en Chile qué es amiga de es? alguien más la postre del supermercado ¿qué es una de morona? Sí. Uh, ¿esa es picante esa es cilantro chile? y la de morona también se puede hacer una los brotes verdes y la salsa qué, rúcula o qué? ¿Los ah, ¿Qué es rúcula brotes brotes verdes que ahora la, sí, te la temporada se lo puede echar así que de los cuatro podemos emplatar de hecho pocas si tengo ¿no? para que no le pica la chica bueno aquella sí, aquella es más pequeña esta es más música esta es más, esta lleva mango entonces es un poco dulzona sí. Pues podéis ir cogiendo cebiche. que quiera probar. Deja dos trocitos de pizza en una tartanita. Para que tenga la próxima foto para ¿Luego me robas Ajá, Pues Madrid sí. nace en 1963 en un bar de la calle Alcala de Madrid. Empezó mi abuelo fabricándola y luego siguió mi padre, hasta que nosotros el año pasado decidimos envasarla y crear, crear Juana Madrid. Lo único que nosotros hemos hecho ha sido graduar el nivel de picante de la salsa brava original y quitarle el gluten, y además hemos sacado tres variedades más, tres variedades más de originales de Juana Madrid, que todas llevan una base de brava pero con toque especial, una trufa y miel, cilantro y chile serrano y mango y curry. Y bueno, pues el mayor distintivo de Juana Madrid es que sabe a la típica salsa brava de bar, de bar de toda la vida de Madrid. Y que además eh, va a fenomenal con las patatas bravas que todos conocemos, con la tortilla, pero que se puede combinar con un montón de cosas más. Lo que nosotros decimos de Juana Madrid va con todo. Ahí está la pizza que van a hacer. De hacer la pizza, una tradicional, pones la salsa como si fuese tomate, queso y el bacon, o dos, para que se sepa mejor la salsa, ¿no? la veamos más para que la conozcamos mejor, ponemos el queso, luego el bacon y después la salsa, para gusto en los colores. <risas> y en cuanto esté caliente el horno, la ponemos. ¿Qué os parece? Oye, te ha quedado. Pero eso va a quedar mejor. Porque este le he puesto arriba de la ¿Y la otra le he puesto abajo? Sí. ¿Por porque hay que no tiene. Bueno, a mí me ha llamado la atención. Esa señora que ha he hecho por encima, a mí me ha llamado la atención. Mírame. Espero que os haya gustado el show cooking que hemos visto y ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene adiós